Picacaroto Hacemos lo que queremos feliz 4 de mayo fans de Star Wars y gente de Youtube, soy Pica Karoto y junto al estreno de la serie del lote malo y en conmemoración del día de la fuerza, hoy mostraré los medios audiovisuales necesarios para entender todo para que alguien ajeno a la franquicia sepa todo lo necesario para entender todo el contexto que envuelve a esta nueva serie, para entender todo hay que comenzar por el inicio y por inicio me refiero a la amenaza fantasma, ya que este es el inicio de la saga y personajes importantes de esta entrega influyeron en el lote malo y para el origen de los clones, deben ver el ataque de los clones inmediatamente después de la amenaza fantasma desde aquí empieza lo opcional, Ver Clone Wars 2003 recomiendo verla desde el capítulo 1 hasta los primeros 2 minutos del capítulo 22 y dejar de ver cuando Anakin aparece con su cicatriz en el ojo derecho. Desde aquí va la guerra de los clones de 2008, como la serie es una antología de la guerra hay capítulos que no están ordenados cronológicamente por lo que desde aquí mucha atención con el orden canónico. Comenzamos con el capítulo 16 de la temporada 2 que comienza el mini arco de la batalla de Cristopsis, continúa con el capítulo 16 de la temporada 1 y desde aquí la película de la guerra de los clones que son los originales capítulos 1 al 4 de la primera temporada, luego el capítulo 1 de la tercera temporada, luego pasan al tercero de la misma temporada y ahí recién el capítulo 1 de la primera temporada. Desde aquí comienza el arco del malevolencia, desde aquí es decorrido los capítulos 2 al 15 de la temporada 1, y los capítulos 17 y 18 de la misma temporada. Pasamos al arco de bidot que comienza en el capítulo 19 de la temporada 1, continúan en los capítulos 20 y 21 de la misma temporada, y decorrido los capítulos 1 al 11 de la temporada 2, pasamos al primer contacto con Mandador, desde aquí los capítulos 12 al 14 de la temporada 2, luego el 20 al 22, desde aquí los capítulos 5 al 7 de la temporada. Temporada 3, luego el 2 de la temporada 3, y el 4 de la temporada 3. Pasan al 8 de la temporada 3, al 22 de la temporada 1, y de ahí del 9 al 11 de la temporada 3, luego el capítulo 15 de la temporada 2 pasamos al arco de Mortis, y las hermanas de la noche comenzamos con el capítulo 12 de la temporada 3, y desde aquí de corrido al 17. Pasamos al arco de los bookies que empieza en el episodio 18 de la temporada 3, desde aquí de corrido al 22 pasamos al arco de las áreas grises en la fuerza aquí los capítulos son consecutivos del capítulo 1 al 18 de la temporada 4 del 19 hasta el 22 es el arco de la venganza de los hermanos de Datomir donde vemos el regreso de arma ultras la amenaza fantasma. Pasamos al arco de la liberación galáctica que comienza en el capítulo 2 de la temporada 5 y que va de corrido hasta el capítulo 5 de la misma temporada pasamos al arco de los jóvenes Jedi y las armas secretas que va del capítulo 6 de la temporada 5 hasta el capítulo 13 de la misma temporada pasamos al reinado siniestro de Mandalor. comenzamos con el capítulo 1 de la temporada y desde allí los capítulos 14 al 16 de la misma temporada. Pasamos a la despedida de Asoka. comenzamos con el capítulo 17 de la temporada 5 Y decorrido al 20 de la misma temporada pasamos a las misiones perdidas Que es decorrido la temporada 6 desde el capítulo 1 al 13 Pasamos a la temporada 7 con el arco de las hermanas Martez Que va del capítulo 6 al 8 de esta temporada Y ahora por fin el arco del lote malo comenzamos con el capítulo 1 de la temporada 7 En el que conocemos a casi todos los miembros excepto uno Este último es el que se une al final del capítulo 4 de la temporada 7, que es el crónico a quien conocemos desde el inicio de la serie justificando ver toda la serie. Desde aquí está el capítulo 9 de la temporada 7 donde se encuentra este momento. Tú atrapa a Maw. yo me encargaré de Gribus. ¿Con suerte? Esto terminará pronto. El maestro que no vi siempre decía que no existe la suerte. Qué bueno que te enseñé lo contrario. Anakin. Buena suerte. Desde aquí hay dos historias paralelas, el resto del capítulo 9 hasta el 12 y la venganza de los Itakiu 1 elige cuál porque ambas son necesarias para saber de la orden 66 que es el hecho en el que cambia la galaxia para siempre y es la previa de la nueva serie. Con todo esto está preparado para ver el lo malo y comprender al 100% por cierto, el contexto en esa galaxia muy muy lejana. El próximo video será la reseña de Evangelion que postergué dado a la reparación de mi PC y que prometo que no tendrá música de Sonic para que no se sienta como esto.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 Y más sorpresas que podrás encontrar en Pizza Recuerda seguirme en redes sociales, Facebook y Twitter. Pronto va a estar disponible en Twitch del canal junto con el chat de Discord e Instagram está en mantenimiento. Las feitas estarán en la descripción. Y recuerda que en Pizza Karoto hacemos lo que queremos.